Estamos con Melania, una enfermera con amplia experiencia en urgencias y emergencias. Con ella vamos a hablar de qué hacer cuando nos encontramos mal. Tenemos que pensar eh, que hay diferentes escenarios. Entonces, cuando nos encontramos con una situación de emergencia, eh, lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112. Y en eso, cuando llamemos, vamos a confirmar si de verdad es una emergencia. Pero tenemos que tener unos conocimientos básicos eh, que nos hagan encender ese clic y que nos diga estamos ante una emergencia. Eh, esa emergencia pues, puede ser eh, que tengas dolor en el pecho, que te encuentres que estás como pálido, sudoroso, agotado, eh, puedes tener síntomas de un ictus o una persona que está al lado tuyo empezar con síntomas de un ictus, que lo podemos reconocer pues, que tenga una pérdida de fuerza en uno o varios miembros, eh, que tenga la boca desviada, eh, puede tener pérdida de visión o alteraciones en la visión, eh, que hable como raro, como gangoso el habla entrecortada o incluso puede llegar a perder el conocimiento. Eh, si tiene una pérdida de conocimiento de esa persona directamente estamos ante una situación de, de emergencia. en Otras situaciones pues eh, quemados graves, eh, accidentes de, de tráfico en los que haya heridos, eh, traumatismos que produzcan fracturas, que vamos a ver que hay una fractura abierta, una fractura grave cuando está abierta y se vea la sangre o el hueso eh, y reacciones alérgicas severas que estén comprometiendo la, la vida del paciente, produciéndole, por ejemplo, una dificultad para, para respirar. En otra situación que nos podemos encontrar es estar en la calle o en un domicilio y darnos cuenta que hay un familiar o nosotros mismos no nos empezamos a encontrar bien. Entonces podemos ir nosotros directamente al hospital o pedir que alguien nos lleve. ¿Qué patologías pueden ser esas que nos pueden indicar ir al hospital? Pues tener una fiebre elevada que no baja con tratamiento y además tener asociados otro tipo de, de enfermedades, tener una diarrea y vómitos que no mejoran con un tratamiento que ya nos haya puesto nuestro médico cabecera o el de urgencias previamente, eh, traumatismos con deformidades, caídas con traumatismo en la cabeza que puedan tener o no pérdida de conocimiento o tener un chichón que, importante que nos indica que puede haber un hematoma o cualquier compromiso de, de nuestra salud y el aumento de la dificultad respiratoria progresivo. Luego está la situación en la que tenemos una enfermedad que ya lleva días de evolución no nos hace sentirnos mal del todo, sabemos que algo pasa pero que igual esperamos a ver si con consejos de salud o educación que nos hayan hecho previamente ante esas posibles enfermedades patologías eh, se resuelven que no se resuelve pues en vez de saturar un servicio de urgencias lo que tenemos que hacer es pedir cita con nuestro médico de cabecera eh, tan fácil como llamar al número de teléfono que aparece detrás de la tarjeta y nos asignan al, al médico y la hora eh, para qué está hecho esto pues por ejemplo para quitarnos los tapones de cera si tenemos una herida eh, y necesita curas porque pueda estar infectada una herida que necesite sutura mmm, erupciones cutáneas que no vayan a más, pero estén ahí para mantener un tratamiento y un control por nuestro médico, eh, procesos catarrales, como infecciones respiratorias o procesos de fiebre que lleven cuatro o más días y que no terminen de, de mejorar, eh, cuando nos sintamos con un dolor generalizado, que aumenta con el movimiento, que no nos termina de, de convencer, pero tampoco va a más, eh, o contusiones leves eh, que nos produzcan pues, un poco de dolor o malestar en nuestro día a día. Bueno, existe la posibilidad de llamar por teléfono a lo que conocemos como Salud Responde eh, o bueno, dependiendo de cada comunidad, eh, se puede llamar de otra forma. Lo que es, es un número de teléfono, de teléfono que lo atienden médicos, enfermeras o personal sanitario en el que nos pueden guiar eh, a dónde tenemos que acudir o si tenemos que Tomarnos un medicamento, cómo tomarlo, un consejo de salud hasta que nos pueda ver el médico o directamente, si ellos consideran que la situación no es tan leve como nosotros pensamos, remitirnos a un servicio hospitalario o de atención continuada. Gracias Melania.